Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Carlos Leal y les doy la bienvenida a mi curso de Ubuntu DESTO. De un curso para aprender a utilizar Ubuntu sin la necesidad de utilizar comandos. He creado este curso para ayudarles a mejorar su experiencia con Ubuntu a nivel de usuario. Hoy les voy a explicar cómo instalar programas en Ubuntu. entonces quieren aprender a gestionar software en ubuntu quieren aprender a instalar y desinstalar cosas entonces les voy a pedir que me presten atención un momentito dejen de hacer lo que están haciendo que les tengo que explicar la teoría por favor miren a la pantalla lo primero que tenemos que dejar claro es que existen diferentes tecnologías para gestionar software en ubuntu la primera que apareció fue de pkg fue creado en 1993, prácticamente cuando inició el proyecto Debian, y es la base del sistema de gestión de los paquetes de Debian. Te van a decir, pero profe, ¿y por qué Debian? Acuérdese de que Debian es el papá ilegítimo de Ubuntu. Entonces, en Ubuntu se instalan paquetes .deb de Debian, ¿verdad? Y de PKG me permite administrar estos paquetes. Con administrar queremos decir instalar, desinstalar, actualizar y todo eso, ¿verdad? Luego viene el asunto de APT o APT Get. En realidad no es un sistema de gestión de software, es simplemente una herramienta que me permite gestionar o administrar los paquetes .deb. De hecho, fue creado por el proyecto Debian para simplificar en gran medida la instalación y la eliminación de programas en cualquier sistema GNU que venga implementado en paquetes .deb. No existen paquetes apt, tampoco existen paquetes apt-get. Lo que existen son paquetes .dev y apt es una librería, un programita, si ustedes quieren, que los gestiona. Ahora, a partir de Ubuntu 2004, la tienda de software o el centro de software, como le quieras decir, viene implementado con paquetes Snappy. ¿Qué cosa es Snappy? Es un sistema de gestión de paquetes creado por Canonical, para teléfonos con Ubuntu. Los paquetes no se llaman Snappy, se llaman Snaps. Y la herramienta para usarlo se llama SnapD. Este sistema está diseñado para funcionar para el Internet de las Cosas, para la nube, para las computadoras de escritorio. Y es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque los paquetes paquetes.dep están optimizados de manera binaria, optimizan y reutilizan las librerías y los paquetes snappy no tienen tanto cuidado en optimizar el espacio en disco reutilizando librerías, simplemente lo instalan todo de una sola vez. Una buena analogía sería un programa de instalación en Windows, por eso hay mucha gente que no les gusta utilizarlo, sin embargo, en la tienda de software de Ubuntu van a ver paquetes snappy pero también van a ver los paquetes tradicionales que vienen en los repositorios. ¿Cuál es repositorio? repositorios verdad no confundir con supositorios es otra cosa los repositorios de software son unos lugares donde está almacenado el software libre ubuntu tiene varios aquí está el repositorio main que contiene los paquetes principales que cumplen con la licencia de ubuntu y que viene con soporte disponible por parte del equipo de ubuntu está pensado para que usted si es amante del software libre con todo lo que está acá puede instalar linux para uso general y no va a extrañar nada pero lo del plus más importante que tenemos aquí es que tiene ayuda técnica garantizada y mejoras de seguridad oportuna por parte del equipo de canonical pero si usted necesita instalar algunos códex como por ejemplo el mp3 o por ejemplo para escuchar un dvd en su computadora o por ejemplo para ver una película en un DVD en su computadora, no entiendo por qué, porque ahora nadie mira eso, ¿verdad? Entonces usted necesita instalar el repositorio que se llama Restricted o Restringido. Aquí va a encontrar también controladores propietarios de algunas tarjetas gráficas como por ejemplo ATI o NVIDIA. En este caso, el nivel de ayuda es más limitado, porque los desarrolladores no tienen acceso al código fuente en la mayoría de los paquetes. Pero también existe el repositorio Universo. ¿Qué cosa es Universo? Contiene una amplia gama de programas que pueden tener o no licencia restringida. Esto no recibe apoyo por parte del equipo de Ubuntu, obviamente tampoco por Canonical, pero sí por parte de la comunidad. Esto permite que los usuarios instalen toda clase de programas en el sistema. Si esto no fuese suficiente, existe todavía otro repositorio el multiverso que contiene los paquetes sin soporte que no cumplen los requisitos del software libre o sea no son software libre ok estamos en Ubuntu si se acuerdan tenemos una máquina virtual con VirtualBox donde tenemos instalado el sistema operativo esto se mira así pequeño porque no tiene instalado el controlador de video de VirtualBox voy a presionar control de la derecha y C para cambiar a modo ajustado ya lo tengo vamos a hacer la actualización del software en la parte izquierda vemos ahí un icono que dice ubuntu software yo puedo hacer clic ahí y se me va a cargar la tienda pero esto no lo vamos a tocar de hecho aquí tengo actualizaciones y me dice que el software está actualizado que bien pero esto no lo vamos a tocar lo primero que vamos a hacer es abrir la gestión del software yo voy a escribir aquí no tengo el controlador ¿verdad? por eso no se va a ver muy bien pero si yo miro aquí software aquí me dice actualización de software y aquí dice software y actualizaciones entonces voy a darle donde dice software y actualizaciones y aquí voy a hacer lo que lo que necesito hacer de primerito para que esto me funcione bien y me dice mira va a utilizar el servidor de nicaragua para descargar pero estoy casi seguro de que ese no es el mejor servidor eh, desgraciadamente en mi país no hay físicamente un servidor de ubuntu ubicado en el territorio nacional por lo tanto la conexión a este servidor no es la más óptima lo más recomendable es hacer clic acá donde dice el servidor y decir que quiero seleccionar otro y en otro darle clic donde dice ahí seleccionar el mejor hay que tener paciencia hace una serie de pruebas para identificar cuál es el mejor servidor por lo tanto el más rápido para realizar las descargas. listo por aquí me lo detectó aquí lo tengo y me dice que este es el mejor servidor, el que funciona más rápido desde mi ubicación. Entonces le voy a decir que quiero elegir servidor. Me va a pedir mi contraseña de administrador del usuario que creé cuando instalé y está acá listo. Ya lo tengo. Le voy a decir que quiero cerrar y me va a decir, mira, pero ahora tenés que refrescar la información porque teníamos los índices de software de los repositorios que tenías configurados actualmente entonces le tengo que dar a recargar, esto debería ser mucho más rápido de lo que era normalmente cuando tenía el servidor anterior, obviamente este servidor se supone que es más rápido, ya terminó de hacer la actualización de la lista de software de repositorio y me dice que hay que descargar 236 megas en actualizaciones pero ahora la va a descargar del servidor más cercano aquí me aparece el detalle de los de las actualizaciones que se van a instalar entonces vamos a decirle pues, instalar ahora aquí me apareció el detalle del proceso de instalación y puedo ver todavía más detalles y puedo ver qué tan rápido o qué tan lento va el proceso se supone de que al estar utilizando un servidor que es rápido este proceso debe ser bastante más rápido de lo normal pero además de eso si por algún motivo sentimos de que este servidor todavía va muy lento perfectamente podríamos volver a seleccionar cuál es el servidor más rápido y seleccionar otro en caso de que no salga el mismo pues obviamente definitivamente se va a ser el servidor más rápido hay gente que hace el proceso de, de seleccionar el servidor más rápido dos o tres veces con el propósito de estar seguro de que ese en realidad es el más rápido si ustedes se fijan por acá queda demostrado de que en realidad este servidor está funcionando bastante rápido me dice de que es necesario reiniciar la computadora entonces muy pocas veces en linux pero cuando te dice que hay que hacerlo hay que hacerlo ok entonces ya terminó de arrancar el sistema operativo ya está actualizado pero ahora vamos a solucionar este problema porque todavía tenemos que darle control de la derecha c para que se mire bien entonces vamos a instalar los controladores de video y demás cosas que necesita tener instalado ubuntu para funcionar bien en virtualbox el asunto es que desgraciadamente la tienda de software de ubuntu no viene preparada no está lista para instalar los componentes de virtualbox si yo vengo acá y yo pongo VirtualBox, me va a aparecer la instalación normal, como que si yo quisiera virtualizar dentro de VirtualBox. Y eso no me sirve. Eh, lo que voy a hacer es instalar otra cosa. Voy a escribir aquí Synaptic, que es el gestor de paquetes que venía instalado de manera predeterminada en las versiones anteriores de Ubuntu. De hecho, yo no sé por qué ahora ya no viene instalada en Ubuntu. Sí entiendo por qué no viene instalado en Debian, porque la licencia dice aquí que es propietaria. Entonces, entiendo completamente por qué en Debian ya no viene instalado, pero en Ubuntu no debería haber problema. Entonces le digo aquí que quiero instalar el gestor de paquetes Synaptic. Me pide la contraseña y les recuerdo de que esta instalación debería ser más o menos rápida, Ve, rapidísimo, porque tenemos un repositorio que lo tenemos cerca y está descargando a gran velocidad. Y aquí tenemos ya instalado el gestor de paquetes Synaptic. Ya puedo cerrar la tienda de software y ahora voy a ir a buscar el gestor de paquetes Synaptic. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir aquí Synaptic. Aquí lo tengo, mire, gestor de paquetes Synaptic. Me va a pedir la contraseña. Y aquí tenemos la forma tradicional que utilizaba Ubuntu normalmente para instalar paquetes. Todos aquellos que no les gustan los paquetes Snap y que no están de acuerdo de que la tienda ahora esté más enfocada en los paquetes Snap pueden instalar el gestor de paquetes Inactive y hacerlo todo de la forma tradicional. De hecho aquí te dice que el software en su sistema se organiza en lo que se denomina paquetes bla bla bla bla bla, y que si lo quieres mostrar en el inicio yo no quiero que me lo esté mostrando y le voy a, dar a cerrar. Y aquí sí puedo buscar VirtualBox. Y aquí me va a aparecer qué me interesa a mí de VirtualBox. Me interesa el este el controlador gráfico. Entonces voy a seleccionar que quiero instalar, marcar para instalar VirtualBox de KMS. Normalmente él también te marca todas las dependencias y me dice que va a necesitar todo eso para poder instalarse. Entonces necesito bastante, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto, le voy a decir que los quiero marcar. Pero aparte de eso, también necesito buscar el X11. Entonces también tengo que marcar el que se llama VirtualBox Guest X11. Es decir, marcar para instalar. Aquí me dice que todavía necesito marcar este otro paquete. Perfecto. Y cuando ya tengo listo todo lo que quiero instalar, le voy a decir aquí donde dice Aplicar. Entonces aquí me dice que se van a descargar 87 megas. Aquí tengo el detalle de todo lo que se va a instalar y le vamos a decir que vamos a aplicar. Igual, el mismo procedimiento, aquí están los paquetes que se están descargando. Noten ¿verdad? que se descarga a una buena velocidad. Dice que es una transferencia de 250 kilos por segundo, créanme que en nicaragua eso es algo que se agradece y que descargando este paquete no va a dilatar demasiado tiempo me dice que lo va a hacer en unos 4-5 minutos vamos a acelerar la cámara un poquito para continuar listo ahora ya está instalando el software me dice que puedo cerrar automáticamente después de aplicar todos los cambios pero yo les recomiendo que en este caso no le marquen este check porque te manda a reiniciar listo, pues no mando a reiniciar, le vamos a dar acá a cerrar pero si ustedes se fijan todavía no está solucionado el problema le voy a dar control de la derecha C y todavía no, no entiende verdad que, que necesitamos esto a pantalla completa entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar la máquina otra de las pocas veces en que Linux se manda a reiniciar. Teóricamente se puede hacer cerrar la sesión gráfica y volver a reiniciar, pero reiniciar la máquina está bien. Y ahora sí, si yo le doy control de la derecha C, ya no tengo el problema. Y le puedo dar control de la derecha F y ahora se me pone en pantalla completa, ya no tengo el problema. Tengo la máquina bien, la tengo bien configurada. Todavía estoy en la ventana de VirtualBox pero ya no tengo la pantalla súper chiquita o sea que ya los controladores gráficos funcionan bien ahora sí me sale bien el, la tienda de software de hecho la puedo utilizar sinceramente a mí esto de que esté con los paquetes snap o con los paquetes .de a mí no me interesa tanto me interesa más de que funcione el punto es ese que en realidad no funciona acabo de entrar a la bendita eh, arte y diseño y está vacío. Es decir, ¿será que ahí no hay nada? Pues me meto a educación y también está vacío. A mí no es que me molesten los paquetes snap, lo que me molesta es que no funciona. ¿Cómo si sí funciona? Que si yo quiero, por ejemplo, me voy a, dice, quiero instalar BLC, ah, pues me voy a música y sonido y está vacío. Entonces me tengo que regresar. Pero si pongo aquí buscar, entonces ahí sí que me va a encontrar lo que ando buscando. Entonces aquí está esta lupa, yo voy a poner aquí BLC Y aquí sí lo encuentra, o sea que, por Dios, ¿verdad? De hecho tengo dos, esa es otra cosa que no me gusta. Tengo este, que ¿cuál es cuál? ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Y aquí me dice de que esto es el BLC. Que dice que es una licencia libre de que la fuente es Ubuntu Focal Universe ajá, ah, ok este viene del repositorio voy a revisar el otro y el otro se está cargando la información me dice que la licencia es libre también y aquí no me dice nada de la fuente ¿qué significa eso? de que aquí está la fuente entonces, y dice que este es un snap. ¿Cuál de los dos funciona? Funcionan los dos bien. Es lo mismo, es el mismo software pero está empaquetado de diferentes maneras. Desde el punto de vista de la optimización del sistema, ¿cuál funciona mejor? Funciona mejor el otro porque viene de un repositorio que respeta las dependencias y que me va a permitir ahorrar espacio en disco porque no va a estar instalando todo aunque no tenga las dependencias instaladas. Entonces yo voy a decir que quiero instalar este. Que alguien me dice, profe, no me gusta, no le entiendo. Bueno, entonces puede utilizar la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? El gestor de paquetes synaptic. Voy a salirme de acá y voy a hacer esto mismo con el gestor de paquetes synaptic. Se voy a tocar acá la parrilla. Aquí ya me apareció, mira, gestor de paquetes synaptic. Aquí voy a escribir otra vez la contraseña. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a buscar, ah, que no me esté mostrando esto al inicio, ya le había dicho, creo yo, ¿verdad? Voy a buscar y voy a escribir VLC Los que me miran desde España, VLC. Acuérdense que lo que andamos buscando es el que se llama VLC o VLC Media Player. No queremos ningún plugin, queremos el Media Player aquí está BLC reproductor de multimedia clic derecho marcar para instalar aquí están todas las dependencias marcar ya están marcadas y le decimos aplicar y aquí me aparece el resumen dice que va a necesitar 72 megas para hacer esto y le damos a instalar aquí la descarga tiene que ser más o menos rápida y ahora está instalando puedo mostrar aquí los detalles y listo puedo hacer la gestión de software desde las dos opciones ya sea que lo quiera hacer con el gestor de paquetes Synaptic o que lo quiera hacer con la tienda de software lo más importante háganlo de la forma que se sientan mejor bueno si llegaron hasta aquí les agradezco mucho por ponerme atención gracias por ver este video. hasta la próxima